Es que mi cabello así me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque realmente me siento libre y no siempre lo he tenido así con seguridad. Entonces, eh, de un tiempo para acá, unos añitos para acá, tenerlo así siento que me da, además de seguridad, libertad.